Ya. Hola, ¿cómo te llamas? Bárbara ¿Bárbara cuánto? Valdivia Cuéntanos, Bárbara Valdivia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué edad tenías, primero que tú? Yo tenía como 13 años ¿13 años? Sí. ¿En qué año fue esto? Eh... 2007 quizás, por ahí, 2005 ¿En qué sector? Hace mucho tiempo. Fue cerca del acceso sur ¿Acceso sur? Sí ¿A dónde? ¿En qué? ¿Cercano a qué comuna? Eh, ¿San puente Bernardo? Puente Alto ¿Puente Alto? Sí Cerca de Puente Alto sí. en el acceso sur. Sí, el acceso sur. Que Antiguamente habían viñas y todo, ahora ya. No hay nada de eso. No hay nada. La, solamente era carretera. ¿Era de día? De noche. De noche. Invierno era, ¿no? Invierno. Invierno. Está lloviendo. Cuéntanos, por favor, en qué mes. Eh, sí, no, no sé qué mes. De veras, yo creo que septiembre, octubre, por ahí muy bien, dime una cosa ¿qué fue lo que tuvo, tu, qué experiencia tuviste ahí? Eh... ¿cómo fue? ¿Y ¿qué estabas haciendo? yo estaba en mi casa y ese día estaba lloviendo mi mamá había hecho sopa y pillas pasadas entonces yo, que... yo quería comer otra sopa y pillas y fui a la cocina de mi casa y encendí la luz y lo veo parado enfrente de la puerta de... del patio de mi casa ¿qué viste? Uno, un extraterrestre. ¿Un extraterrestre? Sí. ¿De qué era? De unos 60 más o menos. Unos 70? 60, 70. 60 más o menos. Este relato corresponde a una chica joven. Ella no quiso ser grabada en video, sin embargo, nos autoriza a grabar en audio su testimonio. La grabación estaba hasta ese instante sin ningún tipo de inconvenientes, pero en el momento en que la niña comienza a describir los rasgos físicos del ser, la forma de sus ojos, cómo aparece, el detalle de los dedos y la forma en que desaparece, la grabación se silencia a pito de nada, a un minuto y treinta segundos de haber comenzado. Nadie intervino ni tocó la grabadora. Seguíamos conversando nosotras de forma fluida, sin interrupciones. Comparto lo que ella describe muy intensamente, gracias a que tomé notas escritas de su relato. Señala, abre comillas. Al entrar a la cocina, miro de repente hacia la puerta que da al patio y veo a este ser, así de repente. Él me mira, ambos nos miramos por unos segundos y luego se va se introduce en un círculo que permanecía en el aire como una especie de portal desapareciendo primero él y luego el círculo se, se achica hasta no quedar nada él era de color plomo y brillante de negros ojos se le notan sus costillas y su torso la boca una especie de V solo líneas y los dos puntitos que hacían de nariz una mano extraña con dedos largos, demasiado largos. Quedé impresionada, pero no estaba asustada. Desde ese encuentro, en ocasiones, me quedo como pegada, como ida. Cierre de comillas. La grabación se normaliza al minuto 4 y 14 segundos. También tiene mucha reticencia de poder... Eh, hablar estas cosas o de contarlas porque hay mucho prejuicio al respecto sobre todo en los sí. profesionales sobre todo, ¿tú estás estudiando alguna, alguna carrera, alguna cosa? Eh, no, yo estoy trabajando soy ¿Sí? del área de la salud ¿Eres del área de la salud? Más sí. encima del área de la salud ¿Sí? entonces mucho prejuicio si, ah, mira, esa loca de Omni claro. no, no, te entiendo, comprendo perfectamente sí. muchas gracias, amiga ya, ya muchas ya. gracias